Desde el inicio de la vida bajo el agua, pasando por las grandes bestias de la edad de piedra hasta los primeros pasos erguidos del hombre, has llegado lejos. Ahora comienza tu mayor misión, desde esta temprana cuna de la civilización hasta las estrellas. Intrépida guitarra, reina Mayapajit. ¿El hombre en su mejor momento? No creo en la astrología. Supongo que eso es lo bueno de...